Bienvenidos, revisemos el tema logros de la mediana edad cuáles son los cambios físicos y de la, sal y de la salud en esta etapa, Aquellos, los cambios físicos empiezan cuando comienzan ya a aparecer los, las arrugas que es un cambio en la estructura cutánea y el tejido conectivo y de soporte eh, las canas que es una interrupción moral de la producción del pigmento de los folículos pilosos la calvicie que generalmente se da en los varones, el aumento de peso en donde el, el metabolismo empieza a disminuir la pérdida de masa, o, de masa ósea en las mujeres y los dolores de articulaciones a medida que las mujeres se adentran en la edad madura experimentan un importante proceso biológico el cual lo llamamos climaterio en donde pasan de sus años reproductivos a una edad ya no reproductiva la menopausia también es un punto en el que cesa ya la menstruación y empieza ya en esta, en esta etapa en los hombres experimentan cambios biológicos no experimentan cambios biológicos tan radicales pero sí modificaciones graduales la principal transformación que sufren las mujeres en el ámbito reproductivo es el ya no procrear esta época de transición se denomina premenopausia y dura eh, bueno, la duración va a depender mucho del caso y del organismo de cada una de las mujeres la pérdida gradual y eh, de los periodos menstruales va acompañado por una disminución de los niveles de progesterona y de, de los estrógenos vamos a ver cuáles son eh, los síntomas físicos que, que producen estos dos estados por el, la reducción de los niveles de hormonas. En cuanto al climaterio que se produce aquí lo que es un sudor nocturno, los dolores de cabeza el cambio de humor en las personas muchas veces en, eh, recaen en una, en una depresión en donde empiezan a llorar con mucha facilidad empiezan a irritar también, pueden volverse muy agresivas tienen una dificultad para concentrarse existe ya una incontinencia y una resequedad vaginal En cuanto al proceso de menopausia el proceso de menopausia tiene síntomas como el insomnio, las cefaleas, los dolores de cabeza, los latidos cardíacos son más rápidos, eh, la rigidez o dolor de las articulaciones, de los cuello, del cuello, de los hombros, etcétera el tema de los adultos maduros y sus hijos después de procrear los hijos los padres dedican eh, cantidad de tiempo esfuerzo con la finalidad de prepararlos a ellos de una forma adecuada para que puedan defenderse en una vida de, una, de, de forma independiente y poderlos dejar ir de su lado el desarrollo cognitivo-conocitivo en esta etapa no existen cambios evidentes en este, en este desarrollo porque existe la facilidad de resolver los problemas gracias a la experiencia que ya han ganado ellos por todo la, la, el periodo o el ciclo vital que ya han transcurrido estos son según Stenberg algunos aspectos que empiezan en esta etapa la acomodación en donde tienden a desvincularse gradualmente de las actividades y que superan sus limitaciones cognitivas la compensación que es el mismo rendimiento mantenido en el cual eh, empieza a cambiar ya el modo de realizar y de ejecutar las tareas que antes las hacía normalmente y la reparación que es una intervención o entrenamiento para restaurar las habilidades cognitivas en un nivel previo el rendimiento cognitivo de los, de los adultos puede mantenerse mediante estrategias que maximizan los puntos fuertes y minimizan los puntos débiles, es decir, los adultos no es que pierden su capacidad cognitiva, sino que únicamente tenemos que potenciar los puntos más fuertes que ellos tienen. En cuanto a la personalidad de los adultos, se intenta describir patrones consistentes de diferencias eh, individuales que existen entre ellos y explican por qué las personas piensan, sienten y se comportan como lo hacen existe un modelo de los cinco factores de Costa y Macker en donde puntualizan los rasgos de personalidad de un adulto eh, mediante los cinco factores estos cinco factores son el neuroticismo, la extroversión, la apertura de la experiencia, la agradabilidad y la escrupulosidad, la escrupulosidad en donde existen eh, características como que tienden a ser asiosas en la extroversión en donde son más sociables fácilmente expresan sus opiniones lo que no ocurría antes empiezan a ser más agradables con las personas eh, en donde también empiezan a tener ya un fuerte deseo de cumplir con sus metas en forma general el modelo de los cinco factores expresa ese tipo de personalidad lo que respecta a la dinámica familiar esta dinámica eh, tiene dos ámbitos muy importantes los cuales tratar que son la relación con los hijos joven, jóvenes y la relación con sus padres, en lo que se relaciona con los hijos jóvenes empiezan ya lo que es el nido vacío en donde los padres empiezan a sentirse solos porque sus hijos salen a la universidad, se van del hogar, están constantemente fuera de, de, de la casa entonces ahí en donde existe este nido vacío y tiene que haber un reencuentro de la pareja y la relación con sus padres que empieza ya la preocupación por el cuidado de sus padres vivos, aquellos progenitores que aún están vivos empieza eh, el, a cambiar el estilo de vida en donde van a estar alojados, el, eh, quién los va a cuidar quién va a estar a cargo de sus padres el, en lo que respecta a los, a los ancianos la interacción con sus nietos es un suceso muy importante en, en, la, en el adulto pues los abuelos son los encargados de hacer conocer a sus nietos las tradiciones familiares, la historia de la familia, las habilidades propias de mimar y dar consejos a los nietos. Agradezco su atención.